Es verdad tenerlo a todos ustedes por aquí en esta 25 Feria Mayorista 2019. Háblenos un poco de lo que nos traen y de lo que ustedes quieren que la gente maneje como información de lo que están haciendo nuevo en esta ocasión. Disfrutando de este maravilloso evento, Feria Mayorista, sus 25 años. Así es para el próximo 22 de septiembre, aquí en San Francisco de Macorís, frente a Telenor, viene un festival de música y cultura, que como tú acabas de decir, se llama Origen, música y cultura, ¿verdad?, estaremos ahí celebrando lo, eh, el próximo 22 dentro del marco de esta celebración, de lo que es la celebración del aniversario de la ciudad, y la celebración, ¿verdad?, eh, de Telenor, que está de fiesta, dos grandes fiestas, ¿verdad?, en Marta, a origen, mm -hmm. eh, un festival, eh, de la, de, de la diversidad eh, abriendo a todo el público a toda la familia de la región donde estaremos allí desarrollando un programa que va desde las 10 de la, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche ¿Qué buscan ustedes eh, motivar en la comunidad eh, cultural con este tipo de, de, de actividad que se está realizando? Basi lo que nosotros buscamos es reforzar sobre todo los elementos identitarios tanto en lo que tiene que ver eh, con la música, como lo que tiene que ver con otras áreas, eh, como el teatro, como la literatura, eh, además de que se trabajaran talleres de, de, en diferentes áreas en la mañana para que la gente se quede sobre todo con elementos que tienen que ver mucho con, con nuestra identidad dominicana y que y sobre todo que tenga que pase un domingo de, de sana diversión eh, en familia. Eh, dentro del propio marco de la actividad, un ejemplo, nosotros vamos a tener una área habilitada para niños con, con un parque inflable qué bien, qué bien. para que se integre la familia completa y puedan disfrutar de todo lo que es eh, lo que se está básicamente trabajando en el programa de, de, del festival. Ya tienen ustedes un programa, el programa de actividades establecido donde la gente pueda ir identificando, porque eh, estamos notando que lo que tiene que ver con cultura, cultura, con arte, en San Francisco de Macorís y la provincia ha ido en crecimiento. Antes veíamos que este tipo de actividades solamente se enfocaba en un sector pero vemos que las actividades culturales están creciendo en diversidad de áreas. No, ya no tiene que ver con posición social, con etnia, con lo que no tiene nada que ver con, con, con el tipo de persona, ya sea masculino o femenino. ¿Ustedes tienen ya un programa establecido para que todas las personas que quizás les interese poder participar de esto que ustedes están haciendo ya vayan integrándose? Sí, como te decía, es un programa desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Que va en juegos tradicionales, juegos recreativos, como se habla de mis talleres en distintas áreas, de fabricación y uso de santo, talleres de construcción de tareas, eh, talleres de construcción de instrumentos tradicionales y otros talleres que se estarán desarrollando allí. También tendremos literatura, tendremos teatro. ¿Canto? Eh, me para, imagino. para que la actitud infantil, todo eso va a funcionar desde la mañana. ¿Qué? Y luego viene la parte musical, ¿verdad? Que, que tendrá todo, como escenario la tarima principal, donde por ahí están vinculando eh, una decena de, de bandas musicales, de la música tradicional, de la música fusión y de la música popular. ¿Qué lo motiva a ustedes como jóvenes a tener esta visión y ir detrás? de rescatar todo lo que tiene que ver con el aspecto cultura, la identidad de nuestra provincia también. ¿Qué lo motiva a ustedes a, a, a armar todo este engranaje? Bueno, nosotros como agrupación, desde que surgimos, parte de la premisa que nos mueve a nosotros es ser una agrupación que se integra sobre todo actividades de tipo, sobre todo, materiales. O sea, a lo largo de los 13 años que tenemos como grupo, todo el tiempo nos hemos preocupado por ir a... Y estar en contacto sobre todo con el pueblo, el pueblo llano La gente que no tiene esa oportunidad de entrar en contacto eh, con la cultura Como tú decías ahorita, sino llevarle la cultura Y mostrarle que la dominicanidad es, no es una no es una sola cosa la dominicanidad, la dominicanidad es algo en plural, es algo mucho más grande y, y lo hacemos no solamente nosotros como agrupación Sino siempre buscamos compañeros, músicos de otras bandas Que van con nosotros y hemos siempre todo el tiempo estado impactando en los barrios, de, sobre todo en San Francisco de Macorís y ya este festival se convierte para nosotros, más que en un reto se convierte como en el cierre de un ciclo de todo este tipo de actividades barriales para completarlo en una actividad donde converjan casi la gente que todo este tiempo ha venido colaborando con nosotros pero también Llevarle a la gente un ya una actividad grande, masiva, abierta al público, porque es gratis. Y sobre todo que lleve elementos que refuercen ele, nuestra identidad, nuestra en ese cultura. Mismo punto, en ese mismo punto, ¿esta actividad tienen ustedes miras de seguirla repitiendo más adelante? Es el, primer, es el primer festival, pero es un festival que buscamos que se quede en San Francisco. Porque tenemos el ejemplo de, de la de la provincia de Hermanas Mirabal, que es una provincia que a nivel de festivales está muy bien parada, o sea, ellos tienen una tradición desde, desde la fiesta de cultura capina que se celebraba a principios de los a años 80, exacto, hasta llegar 20. ahora al Festival Hermanas Mirabal, que se, que se celebra cada dos años, y que es un festival que dura una semana completa y que abarca una cantidad de espacio... Eh, de nuestra cultura, interesantísimo no, y la manera como la gente lo acoge claro, tiene, tiene una acogida impresionante y por eso le hago la pregunta porque ya ustedes eh, llevando, manejando este primer festival y dándole un seguimiento, nosotros podemos ir creando la costumbre de que aquí en San Francisco de Macorís, se vayan realizando actividades como esta y proyectar también la provincia a nivel cultural de manera importante por eso le hago la pregunta claro no, el festival busca quedarse en San Francisco ...y busca hasta extenderse... ...y de hecho nosotros... En este, primar, en, esta, ...en este primer intento... ...tenemos un buen sabor de boca... ...porque hemos tenido una buena respuesta... Tanto, ...tanto de la parte de los comerciantes... ...de aquí de San Francisco... ...valga la redundancia de la Feria de Mayoristas... ...hemos tenido una buena respuesta... ...a nivel de patrocinio... ...no nos han dejado solos... ...y también de las autoridades... Okay. Eh, ...que nos han, no han acompañado... ...y han hecho posible... ...porque hay una parte material... Que es bastante exigente. Y el festival no está escatimando esfuerzo para que sea a nivel de calidad, a nivel, a nivel de, de lo infraestructural, de, lo, de la logística, que sea logística de primera. O sea, no, no vamos a improvisar en ese sentido. estamos Vamos a llevar un espectáculo desde la mañana hasta la noche. Un espectáculo, un espectáculo para que el pueblo de San Francisco de Macorís y la región disfrute eh, este, este tipo de actividad. A nivel. Sabemos que estas son actividades sumamente importantes, que estructuran todo lo que es la idiosincrasia de una población, llevan a la gente todo lo que es la esencia del mismo y por ende se supone que todas las empresas que componen el desarrollo de una ciudad deberían estar apoyando. A nivel de apoyo, ¿cómo ustedes están? ¿Qué necesitan? ¿Y qué ustedes le piden a ese empresariado que quizás no ha llegado? todavía Bueno, apoyando. que se sigan sumando, todavía hay tiempo eh, <risa> Como te digo, nosotros nos sentimos muy satisfechos Porque para hacer un proyecto que uno vende en una carpeta Y que todavía no se ha realizado La respuesta ha sido muy buena wow, eh, bien, Por bien. lo menos por lo menos no vamos a quedar con lío. Bueno, Hidako y, <risa> y yo backstage estuvimos hablando algo eh, sobre eh, Estuvimos hablando sobre un temita Que yo espero de verdad poder recibirlo a ustedes Y que eh, gestionemos también el apoyo por parte de unas cuantas empresas ahí para que esto se desarrolle. Porque de verdad, San Francisco de Macorís y el país necesita mucho, mucho desarrollo a nivel cultural. Para que no se pierdan, para que no se pierdan lo básico y la licencia. Y porque muchas veces estamos exigiendo hoy en día. Valores, desarrollo de valores, pero no nos damos cuenta que esos valores tienen que venir acompañados de toda la base que como seres humanos nos han permitido crecer como sociedad. Así que yo de verdad... Claro, me y merecido. que están ahí en la base de nuestro propio, propio pueblo. Lo que pasa es que no se promueven, solamente rescatar, se sacan ¿no? las cosas las cosas negativas. Eh, para En la parte esta que tiene que ver con la tarima, que es muy importante. Eso te iba a preguntar, a nivel musical, ¿cuáles eh, agrupaciones ya tienen ustedes pensadas? ¿Cómo va a ser la tarima? La, parte la tarima comenzaría a las 3 de la tarde a más o menos las 9 de la noche Porque queremos que el festival termine temprano La gente se vaya, sobre todo los que vienen de fuera Que se vayan tra okay. tranquilos a su casa Ese domingo Y comenzará con una parte De música tradicional Tendremos los paleros del Platanal Que es de una región de por aquí de, de Hostos Luego tendremos los paleros de las Guasumas un, un grupo tradicional de aquí de San Francisco De, un, de una comunidad cercana aquí de San Francisco Tendremos a Adrián Acordeón Tendrí, tendremos a Casabi Añejo, tendremos una banda de Santiago que se Conuco. llama Conuco Van Roof, que tremendo estuvieron en bandón. Mi programa, estuvieron en mi programa recientemente y de verdad son excelentes. ¿verdad? Claro, sí. ellos mezclan música tradicional dominicana con reggae, tenemos también de casete, una, una, casete, una agrupación de La Vega que hace un merengue pop interesantísimo. Luego tendremos de Santo Domingo la banda El Gran Poder de Diosa, que es una de las bandas de música fusión, dos veces nominado al Cassandra, una banda exquisita. Luego también el maestro Toné Vicioso, un músico que tiene más de casi wow. 40 años trabajando la música fusión dominicana. Enerolisa Núñez, la voz más alta de la claro. música tradicional dominicana, viene desde Villamella para acá deleitarnos, estará con Conquemao. No, no, ese no, yo te yo estoy dejando porque yo digo, si me deja con, con quemado, hay que hacer un pleito, porque realmente ya, Y estará por ahí eh, Giovanni Polanco, Giovanni el mambólogo, Polanco. Wow. cerrando de la verdad, noche De verdad, me dejan impresionado porque es una mezcla a nivel de música que la gente va a poder disfrutar Y entiendo que es un antídoto para poder desintoxicarnos en ese momento. Claro, porque el hecho idea... de lo que estamos escuchando... La idea es que, que la gente se dé cuenta que la dominicanidad es una dominicanidad en plural, es una dominicanidad y es, es diversa. Y a partir de la cultura o en la cultura es que se genera esa diversidad. Lo que pasa es que lamentablemente los medios masivos de comunicación a veces solamente difunden. Una sola, una sola cosa y la gente cree que solamente somos eso sí, claro, sin embargo claro. hay un abanico de diversidad en, en, en, en nuestra cultura y nosotros queremos resaltar eso